Conocí a Irene ya de, de clase de la uni, estudiamos juntos y entonces un día quedamos para cenar en Gracia y me, me explicó su proyecto. Su familia había ido a Brasil, eh, que su, su hermano había nacido en Brasil y todas estas cosas y parecía como una historia que se tenía que llevar a, a, a pantalla. Lo interesante del proyecto era trabajar con, con amigos en, en un reto que era... Eh, ...plasmar una historia en una ciudad que desconocía completamente. Surgieron varias localizaciones... ...y una de ellas era Río de Janeiro... ...que era como un sueño... ...y al final pues lo hemos podido hacer y aquí estamos". Saudade es una historia que yo escribí inspirándome en la historia de mi propia familia que emigró a Brasil hace unos 50 años. Entonces, basándome un poco en las vivencias sobre todo de mi abuelo, lo que quería contar era un tema que a mí me preocupaba profundamente, que es todo el tema del desarraigo, de las relaciones familiares y, y un poco de cómo a veces nos encontramos solos en un sitio muy grande. Chi sí, es un hombre que vive desde hace unos años en Río de Janeiro, jubilado, pero él ha pasado los últimos 50 años de su vida en Brasil. Emigró aquí eh, hace ya bastantes años y arrastró con, con él a, a toda su familia, pero él siempre fue un hombre muy, muy recto, muy severo, muy tradicional y en esa actitud ha hecho que perdiera a su familia, sus hijos y su mujer han vuelto para España y él está aquí solo. En el corto se mezclan dos historias que he querido reflejarlas con dos estéticas diferentes: la historia de Pachi que cuenta al programa de televisión para el que está haciendo un reportaje, y luego su historia personal, que es como su, un poco su tragedia. Pachi era más llegado al trabajo que a propia familia. Él daba más, más digamos, más valor al trabajo. Do que a su propia familia. Se encuentra en un momento de su vida que realmente tiene una saudade muy grande... ...una nostalgia, una melancolía, una tristeza... ...y necesita tomar una decisión, volver y recuperar a su familia. Nuestra experiencia aquí en Río de Janeiro ha sido como un sueño hecho realidad grabamos en La Playa de Ipanema, grabamos en Copacabana. El hecho de poder trabajar allí, rodar, localizar, es, es un placer y es, yo creo que es un privilegio. La historia, como ya he dicho, está basada en hechos reales y, la, y los hechos reales eran que mi familia había migrado a Brasil. Bajamos varias ciudades. A nivel de historia cuadraba que el personaje viviera jubilado en una ciudad como Río, porque es una ciudad que tiene un nivel de vida bastante alto dentro de Brasil. Y, y realmente hay bastante gente mayor que vive aquí y acaba aquí su vida. Entonces nos parecía que era una ciudad que por guión cuadraba. A nivel de producción, Río de Janeiro ofrece muchas posibilidades, muchos paisajes diferentes, que a nivel de, de audiovisual y a nivel cultural se mueven muchas cosas. Entonces creíamos que podíamos... ...encontrar todos los recursos que necesitamos en una ciudad como Río. En los exteriores hemos intentado buscar un río de Janeiro ...que se identifique, que el espectador que no sepa nada del corto... ...y que no sea de río, sepa que es río... ...pero también queríamos mostrar un río no tan conocido... ¿no? ...una cara como de alguien que realmente vive en río. Elegimos Horto porque es un sitio que nos parece muy bonito... ...y que se adecua mucho a la estética que le queríamos dar al corto... ...y por otro lado no es un sitio tampoco muy conocido, muy turístico. Toda la preparación se hizo desde España... ...por lo tanto había bastante incertidumbre... ...de que cuando llegáramos aquí cómo serían realmente las cosas. Partíamos de, de un plan de rodaje creo yo que un, un poco complicado... ...muy ajustadísimo y no nos podíamos por motivos económicos... alargar ni un día más, entonces al principio teníamos mucha presión. Hemos ido siempre un poco con una mano delante y otra detrás. Claro, la luz en río amanece muy temprano... Y también se pone el sol muy temprano. Entonces enseguida a las cinco y media de la tarde, pues te encuentras que estás en una localización y no puedes grabar. Lo más complicado fue, creo yo, los interiores. Más que nada por la iluminación y porque algunos espacios eran muy cerrados, como el baño o, por ejemplo, la habitación del señor. Entonces era bastante complicado moverse, colocar los, colocar los focos, la posición de cámara. Río es una ciudad ruidosa, muy, muy ruidosa. ...hay ruido constante... ...de helicópteros, el tráfico, la gente... ...y cuando para el ruido... ...empieza la música. Y te, te metes dentro y te, y te va llevando... ...y eso, eso es lo que tendremos que intentar reflejar. El mar también cambia mucho... ...de un día a otro y de hora a otra... Claro, y cuando fuimos a grabar nos encontramos que no la mar estaba tan brava que es que no se veía nada. Entonces tuvimos que ir otro día y falsearlo en una piscina todas las escenas que son grabadas subacuáticas de pache. Quería mmm, coger los matices del sonido de, de la playa también cuando estábamos rodando y eso te obliga a acercarte al agua, pero en un mar incontrolable como este que en un momento está calmado y al momento te viene una gran ola, eh, hemos salvado los micros por los pelos. Es importante que los pequeños proyectos, gente como nosotros, que desarrollamos un proyecto desde cero, que se vea todo el proyecto como ha ido pasando. ¿no? Tomé la decisión de invertir primero parte de mis ahorros en este proyecto, porque creía en él y... ...y quería llevarlo adelante... ...he contado con un equipo que se ha pagado el billete... ...que está aquí trabajando gratis... ...porque le interesa el proyecto... ...y luego, bueno, mucha gente que nos ha ayudado... ...ya no solo en Brasil... ...el proyecto se ha rodado en Girona... ...se ha rodado en Pamplona... ...entonces está lleno de gente... ...que nos ha dejado localizaciones de manera gratuita... ...que ha trabajado con nosotros... ...que realmente han facilitado mucho... ...que yo pudiera hacerme cargo de... ...de, de estar hoy aquí... ...y de poder rodar este proyecto. Todo el mundo que quiera hacer cosas... Solo hace falta tener ganas, ilusión y que se pueden hacer. Realmente Saudade es un proyecto que surgió a partir de la necesidad... ...de contar la historia, no solo de Pachi, sino de toda su familia... ...de cuando emigraron a, a Brasil. En aquella época, a España estaba muy mal... ...y para sobrevivir, tuvimos que salir. La persona que emigra, no emigra por placer... ...emigra porque es obligado. Reflejar una historia que ya pasó que puede volver a pasar. Demostrar que contando solo la vida de Pachi de estos últimos años de su vida, podemos explicar toda la película entera, venir aquí a Brasil y rodarla y hacer un proyecto realmente que, que valga la pena. Y así se hace la vida como Pachi.